Viernes de la 34 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 29 al 33 En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación Fíjense en la higuera y en los demás árboles Cuando ven que empieza a dar fruto saben que ya está cerca el verano Así también cuando vean que sucedan las cosas que les he dicho Sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. En esta tercera parte del discurso sobre los acontecimientos finales, Jesús advierte acerca de la necesidad de estar atentos y mantenerse despiertos para que el Hijo del Hombre y estos acontecimientos que llegarán de improviso no encuentren a los discípulos desprevenidos. Por esta razón el discurso de Jesús insiste en la vigilancia permanente, la que tiene un propósito, que el corazón del discípulo, órgano propio de la comprensión y del discernimiento, no se embote con los vicios del que ha perdido toda esperanza, viviendo como si el Señor no fuera a venir. La oración es la que hace posible el discernimiento y la esperanza. Por eso la invitación de Jesús a la vigilancia se convierte en invitación a la oración de corazón intensa y frecuente. Jesús toma una comparación de la vida del campo para que sus oyentes entiendan la dinámica de los tiempos futuros. Cuando la higuera empieza a echar brotes, sabemos que la primavera está cerca. Así, los que estén atentos comprenderán a su tiempo, que están cerca al reino de Dios, porque sabrán interpretar los signos de los tiempos. Algunas de las cosas que anunciaba Jesús, como la ruina de Jerusalén, sucederá en la presente generación, otras mucho más tarde, pero sus palabras no pasarán, dice él. Era un hecho que la Comunidad Lucana experimentaba ya el desaliento y el descuido de las tareas de evangelización y de las prácticas evangélicas, porque el tiempo pasaba y la parucía no llegaba. Esta invitación puesta en labios de Jesús previene para no caer en la apatía y en la desesperanza. La misma situación se percibe en las comunidades de otros evangelistas. Jesús se inauguró ya hace dos mil años el reino de Dios, pero todavía está madurando y no ha alcanzado su plenitud. Eso nos lo ha encomendado a nosotros a su iglesia, animadas en todo momento por el Espíritu.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 Usano. Como el árbol tiene savia interior y recibe de la tierra su alimento y produce a su tiempo brotes y luego hojas y frutos, así la historia que Cristo inició. No hace falta que pensemos en la inminencia del fin del mundo. Estamos continuamente creciendo, caminando hacia adelante. Cayó Jerusalén, luego cayó Roma, más tarde otros muchos imperios e ideologías. Pero la comunidad de Jesús, generación tras generación, estamos intentando transmitir al mundo sus valores, evangelizarlos, para que el árbol dé fruto y la salvación alcance a todos. Permanezcamos vigilantes en el Adviento que esperamos mañana por la tarde. E en vísperas del primer domingo se nos exhortará a que estemos atentos a la venida del Señor, a nuestra historia. Porque cada momento de nuestra vida es un caíroso un tiempo de gracia y de encuentro con el Dios que nos salva. Han pasado casi dos mil años desde que Jesús anunció esto a sus discípulos y podemos ver cuán estable es la palabra de Dios, pues todavía sigue siendo la luz de los corazones que se dejan iluminar por ella. El reino está realmente cerca, pero esta cercanía no se refiere únicamente a la cuestión cronológica, sino la vecindad que hay entre estos y nosotros. Basta dejarse llenar de esta luz de Dios, luz que viene de la revelación, para que se abra ante nosotros el panorama del reino. Dios está con nosotros y nos acompañará hasta el final de los siglos. Estemos atentos a las manifestaciones de Dios en nuestra vida y dejemos que esta palabra que, que no pasa, sea siempre nuestra fuente de sabiduría y manjar del corazón. Que el Señor los bendiga.